Yo entré sana. Sí, este, esto es tremendo. Este, este, este, estas imágenes son tremendas. Uh -huh. Yo entré Gabriela. sana y estaba perfecta de salud. Y según él, todas estábamos mal. Yo estaba sana. ¿Vos no tenías enfermedad preexistente? Nada. Nada. Yo me hacía siempre los análisis en vamos, en un laboratorio. ¿Vos, en la operación tuya, vos lo fuiste a ver para que te pusieran unos hilos? Sí, fui con Claudia Ciardone y los tensores. Me sacaba grasa de la rodilla de acá... Eh, bueno, me dio una pastilla, después eh, había una chica... ¿Te hizo -quirúrgico? Eh, Yo me hice los análisis. Sí, estaban impecables. Okay. De hecho, él dijo que después estaban mal. Decí que donde yo me hago en el laboratorio, me dieron una copia y lo pude aportar a la, a la justicia. Causa. Sí, lo aportamos a la causa en su momento. <risa> eh, estaba perfecta. Y de entrar sana, hoy estoy discapacitada. Pero para, Gabriela, para que la gente recuerde el episodio. A vos te opera... ¿Te manda a tu casa? A las dos horas. A las dos horas. Ensangrentada, descompensada, desmayada. Perfecto. A partir de ahí, vos llamás a emergencia y te internan. No, no, no. Yo estoy unos días en lo de Claudia. Cada día estaba peor, que estuve como cuatro días. Ella lo llamaba, le decía a la doctora Claudia. Eh, atendía la que era secretaria, que hoy es la doctora. La cargaban, la cargaban a Ciardone, cuando Ciardone le hacía los reclamos diciéndole, Gabriela, está claro, mal. Se siente está, mal, le bajó la presión. De, entonces la, le hacían la burla de, ah claro, la doctora sabemos que yo! Por el calcio. No, o igual sea, ese se ve en el archivo, como además las maltrata a las víctimas. Las sí. maltrata. Te maltrata psicológicamente. Te tiene un desprecio Tiene un desprecio muy marcado por las mujeres. Sí. Sí. Un no, no, no. Muy marcado. ¿Cuánto tiempo estuviste internada acá en, este, en esta clínica? Cuatro meses. Cuatro meses, de o sea, estuve... estamos hablando, Pamela. ¿no? Sí. Cuatro meses de internación, cuando en realidad esta es una operación que si hubiera hecho de otra manera, qué sé yo, yo tendría una al borde de, la de la semana, claro. Estuviste al borde de la muerte, pero aún hoy convivís con un dolor insoportable. Sí, que es el problema que ahora está teniendo Silvina. Sí, Silvina yo estoy teniendo el problema del calcio de los riñones. Eh, despido 700 de calcio, pero si me retienen el calcio, tengo el problema de Silvina. Entonces están viendo cómo tratarlo. Me toca que hacer cada tres meses análisis y análisis de 24 horas para ver cómo sigo y el tema de los dolores son insoportables. cambió la vida? No, sí, es, es un antes y un después. A Silvina le cambió la vida, es lo que ella manifiesta. Digo, en, en es terrible, es terrible, yo la entiendo, más Uy, que nadie. Estamos viendo, Pamé, eh, los momentos en que ella vuelve a caminar eso es la clínica, ¿no? Eso es en el CEMIC? CEMIC? Esa es en el CEMIC. Ahí está. No, en Ulme. Ajá. Es impresionante, ¿eh? Le la, quiero preguntar la, al doctor, porque yo sigo sin entender cómo este digo, este caso tiene tanto estado público y que aún no pase nada. No, no lo entiendo. ¿Usted, ¿Usted qué piensa que El es? colegio de médicos o el ministerio podría inhabilitarlo provisoriamente. ¿Pero a qué se debe? ¿Cuál es el poder que tiene? Tenemos creo. que separar en dos, en dos factores. Uno es lo judicial... Y otro es lo que es administrativo o de habilitaciones, o lo que serían las inhabilitaciones de los colegios de médicos, tanto de la provincia como de, de, de capital. capital eh, Los colegios médicos no han tomado hasta la fecha, o sea, estamos hablando de un caso que hace 10 años es público, sí. y no han tomado cartas en pero, el... ¿Y pero, a qué se debe? ¿Usted qué piensa, doctor? mira a nosotros los abogados, si nosotros nos llegamos a equivocar en un plazo, tener un problema con un cliente, automáticamente nos suspenden la matrícula. ¿Eh? En el caso de los médicos, entiendo que es una corporación Pasan... que los protege. Yo creo ¿sí? que tiene una... Es difícil de demostrar la mala praxis porque en este caso sí. del empresario se pudo comprobar que todo se hizo mal. Y con nosotras también, por eso fue condenado. Se pudo comprobar, sí, se pudo comprobar. Bueno, está comprobado, o sea, no solo la mala, la, la mala praxis, que sería una acción civil sino que acá se cometieron delitos. Desde nuestro humilde lugar es darle darle él está condenado. a hacerlo público y que no se olviden de esta causa, ¿no? Y que se tomen las medidas. ¿Algo más que quieras decir, Gabriela? No, no, que él está condenado, él hace videos que no está condenado y por eso confunde a la gente. Por supuesto. Claro, porque y... no está firme, se basa claro, en eso. Claro, y yo claro. estoy tratando que el Ministerio de Salud o el Colegio de Médicos de provincia traten de sacarle la matrícula a esta casación. Lo que no está, está. no está es firme la condena. Sí, sin duda. Sí. En Exacto. la causa de Cristian está escarcelado, bajo fianza. Porque y tenemos miedo que se fugue. Claro. Claro. Carlos, quieres darle un cierre? Sí, simplemente la última pregunta. ¿Cuánto te cobró a vos por la operación? Hmm. A mí me cobró algo de 30 o 38 mil pesos en su momento, en el 2015, en negro. Y a Sara te le cobró en dólares y también en negro. Ahora está cobrando en dólares. Eh, el miedo es que se fugue Claro. Pero no debería. Y los jueces tendrían que estar atentos. Bueno. Muy...